¡Ya volvemos con Festival HBO Max en Cartoon Network! ¡Ya volvemos con Festival HBO Max en Cartoon Network! ¡Seguimos con Festival HBO Max en Cartoon Network! ¡Seguimos con Festival HBO Max en Cartoon Network! A los trolls están decididos a hacer amigos a donde van. Amigo, amigo, amigo, out.